¿Qué opino de, de Ali, no? Yo opino que él está haciendo las cosas mal, porque él ya es papá y es papá de un hijo. Yo creo que a él no le parecería lo que él está haciendo con mi hijo, que hicieran con su hijo, ¿me entienden? Él por ningún motivo permitiría que otra persona tomara a su hijo y le hiciera lo que le hace al mío. Y que le diga, oye, este, dile a tu papá, Ali, que ya estás cansado de los videos que está haciendo buscándote y, y actúa como enojado para que él se sienta mal y para que no deje de molestar.